¿Qué pasó con la hermana de Tiago, Estefi? Bueno, eh, sufrió unas puñaladas en su cuerpo. ¿Puñaladas? Sí. Eh, ella lo que declaró es que era un cuchillito que tenían. Son vecinos de la vuelta que, ¿cómo arranca la pelea? Los cuatro vecinos atacaron al hermano, a Lautaro. ¿Estoy diciendo bien el nombre? El nenito, sí. Sí. Entonces, cuando ella ve esa pelea y que los cuatro se le vienen encima al hermano, se mete. Ahí tenemos las imágenes en exclusiva. Solo Ay, nosotros mío, oh, tenemos bien. estas imágenes en lam llena de sangre. Esto es tremendo. La verdad es que cuando la llamé a Camila, ella estaba muy asustada y no podía hablar, por eso no es que me dio tanta información, porque se tenía que ir de la casa. Esta pelea de vecinos terminó... Diciéndole O sea, que los vecinos se pelean, atacan a, a Lautaro, al a la hermano de Tiago y de Camila. Camila se, se mete para separarlos. Brisa recibe una piña en la boca, también fue agredida. Y a Camila con un cuchillito, que esto es no, lo que no, ella no. dice en la denuncia, con un cuchillito. ¿Un cuchillito? menos agujero que le dejó? Pero ella lo que dice es si fuese un cuchillo... No, la matan. La matan directamente, Ay, como que no. era algo... Más pequeño. ¿Los como vecinos que por, por qué atacaron tan... al nene? El motivo ella lo desconoce. Lo que dice Camila es, desconozco el motivo, vi que se le vinieron encima a mi hermano, me metí, se me vinieron adentro de mi casa... Fue una pelea fatal. ¿Y ella te... los conoce a los vecinos? Los conoce del barrio, dijo que ya son gente ya muy problemática, eh, utilizó bueno, algunas palabras fuertes que no sé a qué se refiere, no sé si lo dijo como insulto, cuando utilizó la palabra son medios violines, una cosa así dijo, no mm. sé si fue como insulto, no creo que sea literal, pero habló muy mal como bueno, que ya tienen mala fama, que, sea que, que tienen mala fama en el barrio. Y ella lo que me llevó a decir es, nos tenemos que ir de acá, porque sí. les dijeron que les iban a prender fuego la casa que allá le iban a cortar todo y que al hermano lo iban a matar. ¿Cuántos años tiene Lautaro? Lautaro tenía alrededor de 16 años. Uh -huh. ah, qué horror. La última vez que hablamos en el móvil. Ahora, ella la, llegan, la es... llevan al hospital, la llegan a curar. Porque ahí vemos que está cocida. Sí. sí, volvieron a la casa y se quieren, fueron a buscar ropa para irse. Ah. No tenían dónde ir, no tienen plata y no saben a dónde irse porque ahí están súper desprotegidos. Es que debe ser muy difícil estar viviendo Totalmente. en un lugar y con un hijo tan expuesto para el barrio debe ser... O sea, mm. Por la envidia. Todo debe ser Están esperando cuando vuelva. Me idea. imagino que la situación va a ser muy incómoda. Bueno, se esto, va a tener que ir de, de ahí. este tema hablamos con Viviana la primera vez que vino a Carl Programa que ella planteaba esto, ¿no? Cuán preparados están los chicos que entran a la casa de Gran Hermano para tremenda exposición, con el tremendo éxito que es eh, Gran Hermano, ¿no? Malo, o sea, esto no, igual no pasa ni por Gran no. Hermano, ni por la exposición, son otros problemas sociales. La gente, Ángel? la gente, es muy especial. Pero andás a ver cómo empezó claro, esa, esa pelea vecinos, en la calle. Estos vecinos son conocidos de. de, de Viste, por ahí lo bardean por algo que claro. vieron... Nunca bueno. sabés. Por Tiago debe ser. Hicieron la denuncia... Sí, hicieron la denuncia, por eso a mí me llega esta información y tuve acceso y pude ver eh, esto que les cuento, que ella desconoce el motivo, que fue hacia el hermano y que se les metieron adentro de la Pero casa. vecina. Les pegaron a todos. Son sí, eran terrible. cuatro más Pero masculinos. Pero son cuatro, tipos. cuatro varones y en ah. un momento se mete la esposa de uno o la novia de uno o la mujer de uno. Cuatro que... tipos a pegarle a dos a mujeres uno, y, a a, la bueno, la y a... a la autaro. Cuatro tipos contra la después agreden a la Se chica. agrega una chica más que la pareja de uno de esos cuatro y les empiezan a pegar a ellos que son chiquitos. Eh, en la denuncia están los nombres de los agresores, si querés la busco Para robar roba. no era, ¿no? Para robar uh -huh. no. Pero son del barrio. No, no, porque dice no. que los conoce. O sea, bueno, se supone que no, no igual no, no, tiene a nada robar. que ver que se conocen, Sí. Eh, porque yo conozco, conozco. Cáceres Lautaro es el hermano de Camila. Uh -huh. eh, con, eh, el masculino a quien conoce como Matías Chunuri, que es un vecino lindero. Desconoce los motivos, intenta separarlos. Dice que cuando comienzan a llegar familiares de este Matías, acá dice los nombres, Valdés Agustín, Axel, Valdés María. No hubo una pelea anterior, no, el, el, el se, se ve que ya vendría, motivos? se ve que claro. ya vendría porque, desconoce el motivo, se deben haber empezado a pelear primero verbalmente, y ahí después comenzaron las... Sí, eh, exactamente, físicas. porque se insultaron, permíteme... Sí, sí, obvio. Dos segunditos. Eh, eh, se insultaron, le dijeron negro... ¿No? Y ahí empezó, lo invitaron a pelear, no al uh -huh. chico, eh, lo rodearon y le pegaron entre cinco. Y ahí Un lo desastre. Con, lo que vos contás, Un ahí es lo que vos decís, sí. ¿no? Sí, sí, sí, que sí. ya vienen de, de varias complicaciones. Sí. Este También los ¿no? amenazaban. Otra de las cosas que les dijo es: vamos a ir a las, al noticiero, vamos a ir al AM. Los agresores querían hablar ¿Aca? con nosotros para hablar mal de ellos, contando no sé qué, porque acá la vemos lastimada Camila. Está bien, rarísimo. Pero no nos usan a nosotros.